Muy buenas saludos mis amigos bueno qué bueno saber bueno ustedes estemos en contacto a través de esta interacción de este video que es cortito pero es importante porque muchas personas pues no tienen a la mano este tipo de información y tiene que ver con el cheque de estímulo que ha sido eh, suministrado por el presidente Biden. Y este cheque de estímulo es importante uno conocerlo porque precisamente aquellas personas que son beneficiarias por el hecho de que solamente es este fin de año que lo van a estar emitiendo hasta el 31 de diciembre. Entonces la noticia la recibimos ahora el 24. Y hay ciertas condiciones para aquellas personas que califiquen para este último cheque de estímulo. Y vamos a ver estas noticias. Bueno, aquí están las noticias. Déjenme organizarlas de forma tal que ustedes puedan observarlas juntamente conmigo. Bueno, aquí está. Vamos a reducir un poquitito la pantalla. Está un poquitito amplia. Dice cuarto cheque de estímulo. Eso es lo que nos está informando, el pago sorpresa de 1.400 dólares que serán enviados en Navidad. O sea que en estas últimas eh, semanas del año llegan y con eso también llega lo que es el pago del cheque de estímulo. Este plan que fue para proveer a aquellas personas que han sido afectadas en lo que tiene que ver con el COVID-19 en los Estados Unidos. El Servicio de Rentas Internas mandó mensaje a cada contribuyente para que se den prisa, a fin ¿de, qué? de que pueda recibir el cheque de estímulo de $1,400 dólares, ya que este será enviado en Navidad hasta el 31 de Diciembre, importante. Entonces, ¿quiénes serán los beneficiados? Aquí en esta, en esta prensa que estamos tomando, nos dice cuáles serán las personas beneficiadas. Dice que el IRS informó que las personas que se verán beneficiadas, los pagos adicionales a los llamados plus up Plus up son aquellos que, recibirán menos, que recibieron menos dinero de que merecían en el tercer cheque de estímulo, ya que el IRS eh, se basó en la declaración jurada que se hizo en el 2019. Si los ingresos que, fueron, que se obtuvieron en el 2020, los contribuyentes o sea, fueron menores, fueron inferiores, los contribuyentes tienen derecho a recibir hasta $1,400. También va dirigido a aquellas personas que reclamaron un dependiente adulto mayor o discapacitado en su declaración del 2020, así como los nuevos padres que tuvieron un hijo en cualquier punto del 2021. ¿Cuál es la fecha límite para recibir el pago? Bueno, ya lo habíamos mencionado que es hasta el 31 de diciembre. Entonces, eh, y simplemente debe esperar a que su pago llegue. Quien haya cumplido, claro, está con estos requisitos. Hay que recordar que este... Tarda un proceso por lo que mientras más rápido, eh, dice la nota de prensa, se hace, pues más rápido le va a llegar. Entonces, para recibir ese cheque de estímulo, indica acá, solo basta con hacer la declaración de impuesto si en el de, del 2020. En el caso de que se haya hecho esta declaración de impuesto, de la cual estamos hablando, eh, solamente tiene que entrar a esta página que están mencionando aquí, que dice IRS Jet My Payment. Usted entra acá, si usted lo hizo, y verifica a ver cuál es el estatus con relación a este cheque de estímulo que está supuesto de que a usted le llegue en estos próximos días. Así que muchas bendiciones a todos y todas le motiva que me sigan eh, a través del canal de YouTube y les y sigan recomendando nuestro canal. Bendiciones y hasta la próxima. Habrán otros temas que trataremos, como es el tema de la visa de trabajo que ha aumentado en los últimos días. La, el, bueno, el gobierno de Biden, pues aumentó e incrementó unas 20.000 visas más añadidas a las 66.000 que abarcan el periodo del 2022. Tomando en cuenta de que ya las que abarcan el primer periodo, o sea, 33.000, ya no hay disponible para esas y que quienes estén aplicando tienen que hacerlo ya para el segundo o para el que viene, salvo la situación de que las 20.000 entren a, a, a sumarse a la, parte, a la primera parte del primer semestre. recuerde que son dos semestres en los cuales se divide el próximo año para lo que es el trabajo. Muchas bendiciones y hasta la próxima, mis amigos. Como siempre, su amigo Constantino Rosario. Bendiciones.